Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos una tarde más a estos webinar de Andalucía Conectada. Voy a agradeceros que estéis por aquí de, de nuevo. Y bueno, eh, hoy me voy a disculpar porque he tenido un problema técnico con la cámara y no voy a poder activarla. Tampoco es que os perdáis mucho, como ya sabéis. Así que, pero bueno, lo importante es que el micrófono sí funciona y, y bueno, para el jueves, para el siguiente webinar, pues lo tendré ya, ya solucionado. Así que disculparme en ese sentido. Bueno, como siempre hacemos, vamos a dar un, un par de minutitos, dos minutos de cortesía para que terminen de conectarse el resto de, de compañeros. Y comenzamos. Bueno, pues ya hemos dejado pasar estos dos o tres minutillos y vamos a, a comenzar ya. Bueno, dicho, muchas gracias a todos vale, por estar aquí acompañándonos en esta tarde de, de, de webinar y vamos a seguir en este, en este bloque 2. ...en el que estamos hablando sobre inteligencia en amenaza. En el primer eh, webinar de este bloque hicimos eh, una introducción a la inteligencia en amenaza. Y en este segundo webinar de este bloque vamos a hablar de un framework eh, muy importante y muy reconocido... ...como es el Mitre ATT&CK. Pues bien, vamos a, a comenzar directamente... Como venimos haciendo eh, en los webinars, bueno, deciros que eh, vamos a hablar en este, en este webinar el índice que os he preparado y un poco los contenidos que vamos a ver. Vamos a hablar sobre una introducción al MitreAttack, es decir, qué es este framework realmente. Vamos a hablar del concepto de, de Cyber Kill chain. A continuación veremos las matrices del ataque cuáles son los tipos de matrices que existen. Acordaros que estuvimos ya hablando en el webinar anterior, en, ese, en esa introducción que hicimos a inteligencia amenaza, hablábamos ya de los grupos APT y eh, dándole continuidad ¿no? a la temática, lo que vamos a hacer es empezar a ubicar esos grupos APT en el, en el ataque vamos a ver también el navigator y en el tercer y último apartado que titulado no todo es ataque bueno vais a ver también eh, que Mitre attack no solamente aunque su nombre eh, pueda indicar lo contrario pero no se eh, focaliza so solo en el tema del ataque aunque sí es verdad que la mayoría sí lo hace pero lo realmente potente de este framework es que también nos aporta eh, recursos e información muy interesante como puede ser mitigaciones, como puede ser detecciones y artículos de referencia que nos van a ayudar a mantener una postura de eh, defensa activa vale. he intentado también resumir en este índice muchos de los conceptos que hemos ido viniendo y hemos ido repitiendo en estos estos webinars que creo que son eh, súper importantes como este último de defensa activa que acabo de, de comentar. Pues bien, comencemos directamente con este primer apartado sobre introducción a MitreAttack y aquí pues vamos a descubrir qué es MitreAttack y vamos a, a acercarnos a ese concepto del Cyber Kill chain Bien, en primer lugar, antes de... Eh, saber qué es el ATT&CK realmente, qué es el framework, bueno, pues que todos conozcáis esta organización de Mitre, de Mitre Corporation, conocida comúnmente como Mitre, es una organización estadounidense sin ánimo de lucro. La, pod la podéis conocer también por los códigos CVE de las vulnerabilidades que se publican, ellos mantienen esta, esta base de datos, quizá también la, lo conozcáis eh, por ahí. Nosotros realmente eh, vamos a referenciarla por su framework que tiene, que es el attack, que fue desarrollado en 2013 y es un modelo para documentar y trazar lo que son las técnicas que los atacantes utilizan en las diferentes fases de un, de un ataque para llevar a cabo una intrusión en nuestra red, nuestro sistema y tener al final la posibilidad de hacer una eh, filtración de, de información. Acordaros que durante todo este webinar, durante toda esta serie de webinars que estamos viendo desde el primero, que vimos gobierno y gestión de la seguridad de la información, realmente eh, he intentado por lo menos que quede claro que el hilo conductor siempre eh, es la gestión de riesgo aunque empezáramos a hablar justamente sobre ese, ese gobierno y gestión de la seguridad y habláramos también de política, de cumplimiento normativo y ahora acabemos viéndolo de una perspectiva totalmente técnica quedaros justamente con esa visión de cómo la seguridad en una organización tiene que ser algo integral desde lo más estratégico que es lo que ya hemos visto en cuanto a gobierno y gestión lo táctico, digamos, que es eh, esa planificación de cómo vamos a llevar a cabo esa gestión y finalmente la parte puramente operativa, ¿no? O sea, todo al final encaja, todo está, tiene que estar alineado y no vale de nada eh, tener mm, buenos planes para la gestión de la seguridad si luego no tenemos a nivel operativo, a nivel técnico, no tenemos nada, no tenemos recursos para hacerlo y justo al contrario, sea tener tecnología, tener operaciones de seguridad, pero totalmente con un, con, con un descontrol, sin ningún tipo de capa de gestión que haga que todas esas operaciones de seguridad que nosotros llevamos a cabo, pues realmente se hagan eh, cumpliendo los objetivos que se han marcado de la forma más eficaz y más eficiente, midiendo en continuamente y buscando esa mejora continua, ¿no? De, como cualquier proceso, digamos... De, de cualquier proceso de negocio De cualquier organización Al final, la, la seguridad en, De forma, digamos, integral También tiene que ser tratada como un proceso y... ¿Por qué os cuento esto? Porque, como ya os digo Aunque vamos a ver ahora cuestiones más técnicas Realmente no nos salimos de esa gestión de riesgo De hecho, la inteligencia en amenaza Lo que viene es a alimentar de una forma, además, de una forma muy rica A esa evaluación de riesgo que nosotros hagamos De esa identificación de amenazas que nosotros hagamos Que no se quede en cuestiones puramente teóricas O basadas en datos históricos Sino que realmente, eh, sabiendo que las amenazas son cada vez más complejas Y que los mecanismos habituales no sirven Tenemos que, eh, digamos, aprender tenemos que identificar cuáles son los posibles eh, adversarios que pueden poner en peligro nuestro sistema de información y focalizar nuestro, efe, nuestro esfuerzo de defensa en esas posibles amenazas y de la forma más eh, digamos específica posible, de la forma más eficaz y más eficiente posible. de acuerdo Por eso, hoy, después de haber hecho este recorrido que hemos estado haciendo durante estos webinars y haber hablado ya de inteligencia en amenaza, ahora es cuando vamos a ver herramientas realmente que, que realmente nos van a aportar eh, ese conocimiento y esa eh, inteligencia y por eso vamos a hablar hoy del Mitre Attack Pues bien, el, el Attack como framework incluye digamos, no una, sino varias matrices con las diferentes TTP acordaros cuando hablamos de TTP nos referíamos a las tácticas a las técnicas y a los procedimientos que pueden utilizar los, los atacantes y este es uno de los recursos de ciberseguridad más respetados y más referenciados de la industria ¿por qué os digo esto? porque también muchos fabricantes de seguridad los cuales muchos conocéis eh, se basan también en eh, attack se basan en esa, en esa fuente de inteligencia que tienen de amenaza para comprobar si, si sus soluciones de seguridad están alineadas con esta nueva amenaza. De hecho, hace poco, ahora la cuestión de un mes o dos meses, hay eh, dentro de Mitre hay también otra rama que se eh, dedica a hacer evaluaciones de seguridad y se hacen evaluaciones de producto igual que tenemos Garner, no para cualquier tipo de, de estos estudios que hacen y, y muestran las gráficas de cuáles son los mejores fabricantes en función de qué soluciones pues también Mitre tiene también una rama en la que hace este tipo de evaluaciones y lo que hacen es ver si esos fabricantes de seguridad, como por ejemplo en el, en el ámbito de, de la protección del endpoint como puede ser pues, fabricantes como Sofo, McAfee, Defender, Kaspersky todos esos fabricantes comprobar contra su matriz de ataque ver qué tipo de técnicas serían capaces de detectar, ¿vale? Fijaros hacia dónde va el mercado, por eso es muy importante el tener un conocimiento eh, profundo de, de esto. Además, recordad que esto ya lo comentamos en uno de los webinars, como decía Sun Tzu, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en mil batallas, ¿vale? Esto es súper importante de que en esa ciberbatalla, entre comillas, que estamos manteniendo continuamente y todos los días, porque todos los días seguramente nos estarán atacando y veremos en el firewall veremos un montón de IP baneadas de Rusia, de China, de no sé dónde, de Alemania que nos están atacando, están escaneando puertos, bueno, pues esa ciberbatalla que estamos continuamente manteniendo, cuanto mejor conozcamos a, a esos posibles adversarios pues mejor vamos a, a poder defendernos Aquí os presento una pirámide muy famosa que se llama la pirámide del dolor dentro de la ciberseguridad donde, bueno, tenéis la parte inferior en azul, digamos, vamos de más trivial a más complicado, ¿vale? Es decir, a la hora de detectar o de analizar diferentes artefactos, por ejemplo, a la hora de un hash value, de un valor hash de algún fichero o lo que sea Hoy cualquier antivirus, eh, cualquier EPP, cualquier Endpoint Protection, se basa en firmas y muchas de esas firmas eh, eh, llevan un, incluso digamos una base de datos de, de hashes ¿no? para ver si un, si un ejecutable pues, eh, tiene traza ¿no? de ser malware, por ejemplo. El identificar en nuestro sistema o en nuestras redes lo que son direcciones IP pues también es bastante fácil. Normalmente en los logs del firewall. los logs incluso de los propios servidores. Tanto de Linux como en Windows. Pues podemos encontrar esa referencia. Igualmente también en el nombre de dominio. Fijaros que vamos de un, de un apartado trivial. Fácil, simple. Como son los nombres de dominio. Y ya empezamos a, eh, a cuestiones que requieren más trabajo. Como por ejemplo pueden ser artefactos. Eh, dentro ¿no? de, esa, de esa red o de esos sistemas ¿no? y ya después lo, lo veremos pero nos cuesta más trabajo ver, eh, identificar, detectar, analizar por ejemplo cuestiones que pasan dentro de la red no hablo de la seguridad perimetral porque en la seguridad perimetral pues tendremos algún tipo de firewall que de alguna forma está continuamente registrando el tráfico de entrada y de salida ¿Vale? ese tráfico que se le conoce como el tráfico norte-sur el que viene de internet y el que va hacia internet si lo fijáramos como una brújula, pues sería el que va arriba-abajo ¿no? de internet y viene, va y viene, va y viene eso al pasar por un firewall al final queda registrado en, en la capa, la capa 3 del TCP IP de, de ese firewall queda reflejado mínimo pues esa eh, dirección IP de origen puerto de origen eh, protocolos, si es eh, UDP, si es TCP y también el, la IP de destino y, y los puertos de destino. Todo eso mmm, queda reflejado, pero cuando esos artefactos de red y de y del nivel de host queremos verlo eh, en la red interna, ahí ya, ya nos cuesta más trabajito, porque en muchas organizaciones no se analiza el tráfico interno, no se analiza por ejemplo posibles eh, movimientos laterales, que es una de las técnicas eh, utilizadas ¿no? por muchos de los grupos APT una vez que ya han conseguido eh, penetrar y, y hacer que su, su agente malicioso esté ya dentro de la red. Luego también lo que es la identificación de herramientas. No sabemos si nos están a si nos están atacando con cierta herramienta, si están utilizando eh, Metasploit o si están dentro, están utilizando... Mimicats para atacar el, o sea, el volcado de credenciales, etcétera, etcétera. Eso también es, es bastante complicado. Pero lo que es más complicado y está justamente en, esa, en ese pico de la pirámide son justamente los TTP. Esas tácticas, esas técnicas y esos procedimientos. Por eso es tan importante esa inteligencia en amenaza y por eso es importante el poder recurrir. A, a un framework, a una base de conocimiento como es MitreAttack, que nos va a, a alimentar justamente de, de este tipo de, de, de artefactos, como son los TTP. Por eso, como os comentaba antes, digamos que no es que tengamos que olvidarnos, ojo, de este tipo de objetos, de hashes, IP y dominio. Lo que pasa es que este tipo... De indicadores de compromiso, acordaros que ya hablamos de ello la semana pasada Estos IOC, pues bueno, con las soluciones eh, habituales Los mecanismos habituales que tenemos de seguridad Igual que ya dijimos también que para ciertas amenazas más complejas, más avanzadas No eran, eh, digamos, suficientes Si sí es verdad que para lo que son IOC conocidos Pues ya cada vez más, eh, digamos que las la soluciones antivirus O como puede ser un anti malware de tipo eh, EDR, ¿no? de, de Endpoint Detection and Response ¿no? Más allá de la base de firmas, sino que también se basan en el análisis de, de comportamiento ¿no? De una posible eh, amenaza, digamos que esa base de datos de IOC ya la tienen Porque continuamente se van alimentando de su, eh, cada fabricante al final Pues tiene su inteligencia en amenaza eh, su thread intelligence retiene en el cloud y todos los endpoints cada vez que hay algún IOC nuevo pues eh, están continuamente sincronizándose para descargarse lo, eh, la última base de datos de IOC, de IP, de hash, de dominio por eso cuando hablamos de amenazas más complejas son más avanzadas como son estos grupos APT pues posiblemente no vamos a tener la suerte de que lo hagan, de que nos lancen el ataque desde una IP que ya está catalogada como maliciosa, o van a utilizar eh, fichero, artefacto cuyo hash, eh, cuyo valor ya está incluido en una base de datos de IoC, o que van a usar un dominio que igualmente ya también es reconocido. No, todo eso ellos lo van a tener muy en cuenta y seguramente van a ser, digamos. Eh, eh, eh, artefactos que no van a estar reconocidos como IOC. Por eso, esto está bien, pero esto tenemos que confiar en que nuestras soluciones habituales, como son antivirus, como son firewall, como son, bueno, no sé, los WAF, cualquier tipo de herramienta que tengamos, los Siem, si al final tenemos un Siem también dentro, todo eso lo van a identificar. ¿vale? Pero en esa pirámide del dolor, como habéis visto, donde realmente tenemos que hacer foco también en, el TT, en los TTP, en esas tácticas, esas técnicas y por eso estamos hablando justamente de, de, de Mitre Attack. Además, como os comentaba antes, en esos artefactos que tenemos dentro de la red, ya no hablamos del tráfico norte-sur, sino estamos hablando del tráfico interno de la red, que se le conoce también como este-oeste, es el tráfico horizontal que tengo dentro de la red. Bueno, yo conozco muchísimas organizaciones que al final no disponen de una solución eh, intermedia que esté analizando ese tráfico interno no tienen a lo mejor un firewall interno que haga de segmentación ¿vale? fijaros que es diferente hacer una segmentación de red, por ejemplo física pero hacer una segmentación lógica a través de VLANs por ejemplo, eh, está bien pero a lo mejor la visibilidad la monitorización que se haga el tráfico entre VLANs eh, la trazabilidad que haya es mucho más, más complicada sin embargo, con un firewall interno, con un firewall de segmentación de red, vamos a tener muchísima más visibilidad y el control de acceso, el, el control que nosotros vamos a tener sobre eh, qué permisos damos, qué reglas del firewall podemos crear, pues nos permiten hacer un, llevar un control, llevar una gestión del tráfico interno y además, que es importante, tener visibilidad de posibles indicadores de compromiso. ¿Vale? porque al final si es un firewall de un fabricante eh, que tiene su inteligencia en el cloud pues cada X tiempo ese firewall también va a ver si algún eh, equipo interno está a lo mejor comunicándose con alguna IP maliciosa o está utilizando algún tipo de herramienta maliciosa como puede ser pues, lo que hemos dicho no Mimicards o algún tipo de ejecutable cualquiera que ya tiene un hash que en este caso podría ser reconocido como un IOC y a partir de ahí saltarán las, las posibles alarmas lo mismo pasa con los sistemas lo que hemos visto en redes también nos puede pasar en los sistemas muchas veces tenemos activados los event logs lo que son los logs de los registros en los sistemas o por lo menos deberían de estar en aquellos más críticos pero qué ocurre muchas organizaciones no miran los logs realmente lo pueden mirar si pasa algo si ha habido cualquier problema, pues sí, recurren. Pero ya esas posteriori, como algo reactivo, como en plan forense, oye, ¿qué ha pasado? Voy a mirar los logs. Pero no están monitorizando continuamente esos logs, volcándolo a lo mejor en un, en un sistema que lo esté, eh, digamos, correlando continuamente como puede ser un SIEM y que en esa regla de correlación pues podamos incluir esa, esa inteligencia no solamente de IOC, sino que que también podríamos, ya con el conocimiento más avanzado, y ahora, ahora hablaremos también de madurez ¿no? en, en inteligencia de amenaza, pues podríamos crearlo a lo mejor nuestras propias reglas para detectar diferentes técnicas. ¿vale? Pues bien, siguiendo este hilo, lo importante aquí, y como podéis imaginar, el objetivo principal es conocer a nuestros posibles adversarios. Aquí tengo que hacer también un comentario y es que, claro, adversario y pensaré, bueno, Miguel, pero ¿quiénes son mis adversarios? ¿Cuántos adversarios tengo? Si tengo mmm, 50 grupos APT que pueden ser posibles adversarios, que tengo que aprenderme? ¿Todas las técnicas, todos eh, los procedimientos habido por haber de esos grupos? Pues no, realmente salvo que seamos una empresa que tenga un programa de inteligencia de amenazas súper maduro y no solo eso, sino que cuente y tenga recursos de muchas personas trabajando en ese programa no podremos hacerlo o sea, tendremos que coger y bueno, ser en ese sentido realista y ser lo más digamos eh, eficaz a la hora de elegir de qué grupos APT vamos a tomar como referencia, por lo mejor empezamos con uno, fijaros, con uno y diréis, bueno, pero es que uno a lo mejor se me escapan técnicas de otros grupos, ya, pero es que hasta ahora no estamos haciendo nada de inteligencia en amenaza y lo que sí podéis vaya a ver a, y vaya a comprobar a continuación más adelante, es que hay técnicas que son comunes entre diferentes grupos, ¿de acuerdo? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta La última frase creo que es clave, es decir, si entendemos cómo funciona Attack no solamente a nivel general, sino también en dónde podemos encontrar esas tácticas, dónde podemos encontrar esas técnicas y procedimientos, pues podremos conocer mucho mejor a nuestro enemigo y que la defensa de nuestra organización pues, no se base en las típicas soluciones firewall antivirus que miran IOCs, sino que nosotros estaremos haciendo más, estaremos aplicando una defensa activa en nuestra organización. Esto es lo que os comentaba antes. Lo bueno que también que tiene Mitre, ATAC, es que está preparado para cualquier tipo de organización. Ya no hablo solamente en tamaño, sino hablo también en cuanto a los recursos que una organización tenga en cuanto a la eh, gestión y la operación de la seguridad de la información. Entonces digamos que hay tres niveles, tenemos un nivel menos maduro para aquellas empresas que están empezando y no tienen muchos recursos. Luego tenemos un nivel 2, donde hay un nivel intermedio, donde, bueno, ya son empresas que sí tienen un programa de inteligencia en amenaza, ya están haciendo cositas, ya manejan ¿no? MitreAttack y saben cómo consultar la información y cómo alimentarse de, de ella y empiezan ya a, a madurar. Y luego tendríamos un tercer nivel. Que sería, bueno, pues aquella aquellas empresas que ya cuentan con equipos de ciberseguridad avanzados, a lo mejor cuentan con un SOC o tienen un SOC externo y, bueno, tienen realmente tienen recursos ¿no? para, para llevar a cabo eh, o, o funcionar en este nivel 3, digamos, de, de madurez. ¿vale? Bien, nos estamos acercando ya a, a digamos, a las matrices de, eh, del ATAC, pero vamos a empezar viéndolo desde el punto de vista de lo que son las fases de un kill chain o de un cyber kill chain. Bueno, pues esta, esta cadena de la muerte, no digamos, de alguna forma, digamos que viene a reflejar lo que son ocho fases, ocho etapas, en las que un atacante o un grupo de atacantes eh, eh, pasaría ¿no? para al final llevar a cabo su, eh, su ataque, su ciberataque. Eh, en función de qué referencias consultéis, pues, pueden salir más o menos fases. Pero digamos que esta que estáis viendo aquí, estas ocho que, que preparó Baronis, que estáis viendo la imagen que es de, de la página web de Baronis, estas ocho son, digamos, las más comunes. De hecho, si os fijáis, pues empieza por reconocimiento ¿no? de los sistemas que queremos, digamos, atacar. Eh, Detección de vulnerabilidades y, y posibles opciones de, de intrusión. Eh, explotación de dichas vulnerabilidades. Una vez que ya hemos conseguido explotar esas vulnerabilidades y eh, eh, hayamos comprometido, hablo, <ríe> hablo en nosotros como si estuviéramos atacando, ¿no? Pero bueno, <ríe> entender que me pongo la gorrita aquí de atacante, ¿no? Y son las fases que seguiríamos. Una vez que hemos conseguido comprometer. El sistema, posiblemente, o no, si tenemos suerte, pero bueno, posiblemente tengamos privilegios mínimo, tengamos muy poquitos permisos para movernos y vamos a emplear eh, herramientas y técnicas de elevación de, de privilegios. Una vez que hayamos conseguido eso, pues ya tenemos mmm, facilidad y tenemos libertad de movimiento y es cuando empezaremos a movernos por la red con esos movimientos laterales, también conocidos como pivoting en algunos escenarios. En la fase 6, una vez que ya hemos conseguido hacer todos esos movimientos, hemos ido recabando información, eh, lo que nos interesa ahora, lo que interesaría al atacante sería ofuscar de alguna forma pues, todas nuestras actividades, intentar no dejar ningún tipo de rastro, eh, eliminar, borrar, por ejemplo, los logs de los servidores del sistemas por donde hayamos eh, pasado. Aplicar técnicas de antiforense para que sea muy difícil que un análisis forense eh, pueda eh, detectar, descubrir nuestros nuestro movimientos. El 7. Bueno, eh, aquí pone denegación de servicio. Aquí también podríamos poner el ejemplo de que eh, la denegación de servicio no tiene por qué ser un ataque... Para agotar los recursos, por ejemplo, de un sistema, sino que también, eh, si esto fuera un ransomware, el cifrado desde toda la información o la información más importante, digamos, que podría eh, tomarse ¿no? como una denegación de servicio, porque al final está afectando al proceso de negocio, porque el negocio no puede vender, no puede facturar, no puede acceder a la información del cliente, etcétera, etcétera. Y por último, y lo que se está dando en muchos casos ahora, es la eh, eh, filtración ¿no? de la información. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos esto del ransomware lo que está pasando es que mmm, ese, lo, los grupos, los ciberdelincuentes cifran la información, pero también tienen ya filtrada información, tienen una copia de esa información en su poder. De forma que si... Eh, digamos que la organización no quiere pagar el rescate porque disponga de escopeta de seguridad, pues les puede extorsionar, les puede amenazar con publicar la información. Eh, desgraciadamente, en, lo en las últimas semanas ha habido varias organizaciones aquí en nuestro país pues, que han sufrido eh, este tipo de incidentes y que además se han visto eh, perjudicadas porque parte de, la, de esa información al final ha sido publicada o vendida. En, en el mercado negro bien, aquí justamente os pongo un ejemplo de ese skill chain aquí eh, he puesto digamos un, un proceso un ciclo ¿no? de, de, de cuál sería ese, ese skill chain en caso de ransomware como, como ejemplo el ransomware para que también lo entendáis eh, mejor ¿no? el, digamos que el primero el de reconocimiento he puesto pasivo porque casi siempre ese, ese reconocimiento que se, se hace, se intenta generar el menos ruido, entre comillas, posible. Es decir, no se suelen eh, escanear puertos de sistema, no se suelen eh, pues eso, ¿no? generar tráfico que pueda, de alguna forma, alertar a la organización. Entonces, se hace un reconocimiento pasivo. No sé si conocéis, por ejemplo, herramientas como Censys, como... Eh, Fofa, Shodan, eh, Hunter.io, eh, DNS Dumpster, todas esas son herramientas que al final son pasivas desde el punto de vista del atacante y que permiten que de una forma muy sencillita y dando el nombre del dominio cosas muy sencillitas, nos aportan muchísima información de reconocimiento ¿no? de la organización. Como estamos hablando de ransomware, fijaros que en, el, en, en el, la fase 2 estaríamos hablando de intrusión, pero si lo aplicamos a ransomware, digamos que sería el vector, el vector de ataque que vamos a seguir para intentar hacer esa intrusión. En este caso... Vamos, eh, se ha elegido o he puesto como ejemplo que se va a usar el correo electrónico por lo tanto ponemos que es un, una, un phishing lo que se va a enviar ¿no? con un fichero adjunto, con un PDF simulando una, una factura o cualquier cosa a partir de ahí si se consigue eh, la explotación pues ya sería la propagación que sería la tercera, la tercera fase eh, una vez que hemos conseguido eh, la propagación Igual, es posible que ese ransom o ese agente malicioso se encuentre con algún tipo de problema de permiso a la hora de poder eh, pivotar, de hacer movimientos laterales y que necesite hacer también eh, elevación de privilegio. Una vez que haya ha conseguido eso y se mueve tranquilamente por la red, pues va a empezar a a, a cifrar la, la información acto seguido pues borrar los rastros que haya podido dejar guardarse una copia de los datos eh, y hacer una filtración de la información para que en caso de que no paguen rescate pues tener otro eh, digamos otra opción con la cual extorsionarle no y poder sacarle el dinero entonces fijaros que al final todo se basa en eso no todo siempre ...no creáis que cuando los ciberdelincuentes... ...que son gente que está siempre ya muy organizada... ...porque la ciberdelincuencia mueve muchísimo dinero... pensáis que lo hacen las cosas de una forma organizada... ¿eh? Sí, ...ellos tienen sus procedimientos, tienen su y ...bueno, al final siguen este tipo de, de, de, de fases, ¿no? ...como estamos viendo aquí. Pues bien, ¿cómo aplica esto al Mitre Attack? Bueno, pues justamente... ...y aquí ya eh, os comento la primera clave de todo esto... Yo ya llevo desde la semana pasada hablando sobre los TTP, sobre las tácticas, técnicas y procedimientos. Pues bien, las tácticas, la primera T, se corresponde justamente a las fases. ¿vale? Por eso, a la izquierda tenéis en, la, en el listado del Mitre Attack, lo que estáis viendo de acceso inicial, ejecución, persistencia, eso, esos son las tácticas. Por lo tanto, Mitre Attack, podemos decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tiene 11 tácticas. Y ahora, por cada una de esas tácticas, pues va a tener una serie de técnicas. En función de cuál sea el sistema que quieran atacar, pues para el acceso inicial usarán o una técnica, o usarán otra, usarán otra, y así con cada una de las tácticas. Y a la derecha estáis viendo, digamos, ese, esa comparación ¿no? de cómo eh, las fases del kill chain. Eh, están ahí también reflejadas y al final para que conceptualmente lo entendáis las eh, estas fases del kill chain son nuestras tácticas en el mitre Attack y por eso a partir de ahora hablaremos de tácticas eso es lo que os vengo a decir en esta slide y lo que estamos haciendo es justamente desgranando los posibles ciberataques en esas tácticas vale que son Recordar esas fases del Cyber Kill Chain. Y a partir de ahí vamos a ir ahora adentrándonos en diferentes tácticas. Veremos ejemplos, porque obviamente el webinar tampoco da para. Ojalá pudiéramos estar aquí hora y hora hablando de esto, pero bueno, creo que como introducción, MITRE ATTACK yo creo que puede venir muy bien. Eh, iremos viendo ejemplos de técnicas dentro de esas tácticas. ¿Qué es lo que estamos haciendo al final? Si os acordáis, cuando hablábamos de la, en la introducción de inteligencia en amenaza, hablábamos de tener datos que convertíamos en información, que a su vez se convertía en conocimiento y que el análisis al final de toda esa información y ese valor que aportábamos es lo que nosotros convertíamos en inteligencia en amenaza en este caso. Pues bien, damos el salto al apartado 2 y aquí ya... Una vez que hemos hecho toda la introducción y ya sabéis lo que Mitre nos va a aportar, vamos a empezar a ver los tipos de matrices que tiene Mitre. Vamos a empezar a ubicar ya los grupos APT, porque hemos estado hablando ya mucho de grupos APT, hemos visto ejemplos de grupos APT, pero ahora lo que quiero que veáis es cómo esos grupos APT eh, están incluidos obviamente en el, en el attack y cómo podemos consumir esa información. Y también veremos un ejemplo del Navigate. Pues bien, Mitre lo que hace es eh, organizar todos estos análisis que hace, todas estas observaciones que hace del comportamiento de ataque de los adversarios las tiene organizadas en unas tablas que le llaman matrices. Esas matrices, recordad, y lo voy a ver ahora, las columnas corresponden a las tácticas. ¿vale? Acordaros que las tácticas son esas posibles fases del kill chain. Y luego, cada matriz eh, es verdad que hay que decir que no hay una única matriz, sino que hay diferentes matrices en función de cuál puede ser el objetivo por sistemas operativos que se utilicen, si son plataformas en la nube, si van orientados a dispositivos móviles o incluso a ICS, ¿vale? a sistemas de control industrial, tal y como estuvimos viendo ya en ese webinar de ciberseguridad industrial que vimos hace ahora un par de semanas. Entonces lo que nos vamos a encontrar dentro del framework son diferentes matrices, por ejemplo hay una matriz que es el pre-attack, como su nombre indica el pre-attack incluye o describe los TTP de la fase inicial, ¿vale? es decir antes del ataque, todo lo que es la preparación de, que llevan a cabo antes de, de lanzar el ataque sin embargo luego hay una matriz que se llama Enterprise y esa matriz Enterprise a su vez se divide en cuatro matrices. Que son una para sistema operativo Windows, otra para Linux, otra para MacOS y otra para entornos Cloud. Luego tenemos otra matriz más que es de Mobile, todo lo que es referente a eh, dispositivos y aplicaciones móviles. Y por último, tenemos una matriz llamada eh, ICS de control de sistemas industriales que tiene TTP específicos para estos entornos. Bien, pues aquí tenéis lo que es la, la jerarquía ¿no? de cómo está organizado. Acordado que tenemos, digamos que tenemos cuatro matrices principales, Pre-Attack, Enterprise, Mobile y e ICS. Y dentro de Enterprise tenemos Windows, Linux, MacOS y Cloud la mayoría, por no decir todas, excepto la que vamos a ver a continuación de Pre-Attack, las capturas que vaya a ver de las matrices eh, he utilizado, perdón, he utilizado la de Windows, ¿vale? Porque bueno, quizás sea donde más experiencia podamos tener, ¿no? Y más cositas nos suenen desde el punto de vista de táctica, de técnica y de procedimiento, ¿vale? Eh, lo que, el cómo está estructurado es que, igual que hemos dicho antes que hay diferentes matrices, vaya a ver que en esas columnas vaya a tener las tácticas que utilizan los adversario y luego dentro de cada columna vaya a haber una serie de celdas donde se agrupan las técnicas, las posibles técnicas que podemos encontrar en cada una de las tácticas. Lo bueno de todo esto es que cuando nosotros luego entremos a las técnicas, ahí es donde vamos a ver las, eh, diferentes, eh, los diferentes procedimientos eh, que hay que llevar a cabo con cada una de las técnicas. Ahora vamos a ver de todas formas algún ejemplo y os va a quedar mucho más claro. También hay que decir que es eh, muy interesante el hecho de que nosotros en esas matrices en, Pensad también que las matrices nos las podemos descargar en muchos formatos, incluso en hoja de cálculo, pero donde realmente le vamos a sacar mayor, eh, digamos, eh, fruto ¿no? a todo esto es eh, utilizando el Navigator, que es una herramienta que, como su nombre indica, nos permite navegar por las diferentes matrices y no solamente eso, sino que nos permite, fijaros qué importante, qué interesante, hacer filtros por grupos. APT. Acordaros que hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es identificar qué grupos APT podrían ser adversarios nuestros. Y ya os digo, si estamos empezando, eh, yo siempre lo, lo digo, no intentemos llegar de 0 a 100, vamos de 20 en 20, por ejemplo, ¿no? ya llegaremos al 100, pero vamos al 20, el 40, 60, 80 y 100. Entonces podemos empezar por un nivel 1, estamos en un nivel de madurez 1, donde vamos a seleccionar uno o dos grupos APT. Vamos a investigar cuáles son las tácticas que utilizan, cuáles son esas técnicas y esos procedimientos. Bueno, pues todo eso nosotros a través del navigator podemos hacer esas búsquedas por grupos APT y podemos hacer filtros y entonces no va a indicar el propio navigator, no va a colorear de cada táctica cuáles son las, las técnicas que utiliza cuáles son, o sea, toda esa información la vamos a tener y esa es la información que nosotros tenemos que utilizar para ver si realmente nosotros estamos preparados ante ese tipo de, de ataque bien, aquí os pongo un ejemplo de la matriz de pre-attack y como podéis ver, pues bueno, eh, tenemos a la izquierda tenemos eh, lo que son diferentes eh, tácticas de, de pre ataque en el apartado de, de reconocimiento y bueno, y ahí eh, podríamos ir <coughs> entrando, podemos ir viendo diferentes procedimientos, el, por ejemplo para ver pues cómo eh, hacen los escaneos activos, que bueno, que ya os podéis imaginar al que les suene, pues se utilizan escáner de puertos como puede ser por ejemplo masscan o puede ser Nmap eh, cómo se obtiene información de, de, de host, en este caso, pues no sé, de versiones, banners que pueden tener los servicios. Acordaos también de que esto se puede hacer de forma activa, donde vamos a generar mucho más ruido en esos posibles firewall, en esos posibles IDS, IPS que puede tener la organización, pero también podemos hacer escaneos pasivos, o sea, podemos usar esas herramientas tipo Shodan, Sensis, FOFA, eh, bueno, hay un montón de ese tipo de, de herramientas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la pre-attack totalmente completa y aquí tenéis justamente lo que yo quería enseñar. Es decir, tenéis arriba los títulos de cada columna, en negrita son las tácticas del pre-attack y dentro de cada una de las tácticas tenéis diferentes técnicas. Todo eso son eh, el texto, son enlaces que al pinchar se me abre información detallada como vamos a ver a continuación de cada una de las técnicas y dentro de esas técnicas vamos a poder ver lo que son los procedimientos bien como decía antes al final las tácticas tienen una relación directa con el kill chain pues también lo podemos ver en esa flecha azul tenéis las 8 eh, o 7 en este caso bueno habré cogido otra referencia como decía el kill chain en función de la referencia puede variar que tengan más o menos. Pero bueno, al final son muy parecidas. Es reconocimiento, intrusión, explotación, borro rastro, filtración y, y, y a pedir rescate ¿no? como si fuera un ransomware. Bueno, en el caso del pre pues tenemos una serie de, de tácticas y de técnicas que en este caso correspondería con esa fase de... El reconocimiento y de, de weaponize, de, de ir preparando ¿no? los weapons, la, cosa, la arma que vayamos a utilizar y luego ya sí, en la parte de delivery que estáis viendo justamente en el corte, ahí sería el cómo haríamos nosotros el initial access que sea una de las tácticas del enterprise pues bien aquí tenéis justamente la matriz enterprise para Windows, acordaros que tenemos para Linux para mobile y para cloud también y aquí tenéis ya, como podéis ver, tenemos eh, la táctica de Inicial Access, que es la primera columna, que a su vez tiene nueve técnicas. Táctica Execution, pues a su vez tiene diez técnicas. La de Persistencia, 18. La de Escalada de Privilegios, 13. La de Evasión de Defensa, 32. acceso Credenciales, 14. Y así sucesivamente, hasta la última columna, la última táctica, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces nosotros cuando usemos el navigator y digamos, oye, pues yo quiero saber cuáles son las tácticas y técnicas utilizadas por el grupo Fin7. ¿Por qué? Porque veo que ataca a la industria farmacéutica. Y yo, pues, mi organización está dentro en ese sector. Pues bueno, quiero saber qué es lo que hacen, cómo atacan. Y ya yo iré cogiendo esa información, esas técnicas y ver desde un punto de vista defensivo si mi infraestructura está preparada para detectar y parar esas esa técnicas pues bien, el localizar los adversarios en el ataque es algo realmente eh, sencillo todos estos eh, digamos grupos que se han ido eh, identificando al final han sido como ya dijimos en su día, los propios analistas de seguridad de diferentes fabricantes que se dedican a esto ¿no? y a partir de informe a partir de análisis forense que han ido haciendo, han ido descubriendo esa, esa, esos comportamientos. Actualmente, el, el framework incluye una, una página web donde eh, aparecen descritos 107 grupos de APT. ¿vale? Cuando nosotros entramos a la página web de Mitre Attack, aquí He de decir que tenemos dos formas de consumir la información. Por un lado, tenemos la posibilidad de descargarnos del GitHub de MitreAttack el propio Navigator, eh, que es la herramienta que nos va a permitir navegar ¿vale? por esas matrices, pero también he de deciros que a través de la propia eh, página de attack.mitre.org podemos también acceder a toda esta información, a las matrices, a las tácticas, a las técnicas... Y a los grupos, que es justamente esta página que estáis viendo aquí. A la izquierda tenéis todo, bueno, todo, parte de los grupos. Y como podéis ver, si conforme yo pinchara en el enlace de algún grupo, pues yo podría acceder a la información de ese grupo, eh, ver dónde está localizado, acordaros los que vimos el otro día que había muchos que estaban en China, en la India, ¿de acuerdo? Pues todo ese tipo de información podemos verlo. Y también, y lo que es más importante y lo que a nosotros nos interesa, son esas tácticas, esas técnicas que, que utilizan, ¿no? Entonces, esta base de datos que contiene el framework sobre los grupos APT es una base de datos súper interesante y, y obviamente está actualizada. ¿Vale? Eh, MitreAttack mantiene esta base de datos para que esté continuamente actualizada. Bien. Dentro de la página web de grupos tenemos un buscador. ¿Y qué es lo que vamos a buscar ahí? Bueno, pues yo todo el ejemplo que voy a pasar aquí lo voy a hacer eh, simulando que soy una organización del sector de la educación. Entonces, acordaros que cuando nosotros vimos el otro día eh, la captura de, lo, de información de los grupos APT, había un campo muy importante que eran los targets ¿vale? que eran los sectores objetivos que tenían cada uno de los grupos. Entonces, digamos que yo pertenezco al grupo de inteligencia en amenaza de esta organización educativa y yo me voy a mi página web de Mitre Attack, me voy a la página de grupos y pongo Education y entonces puedo ver cómo está resaltado en amarillo todos aquellos grupos APT que dentro de sus sectores objetivos tienen el de Education. muy pues bien, He cogido un grupo en el cual nos vamos a basar en muchos de los ejemplos que vamos a ver a continuación, que es el grupo APT-19, también conocido como CODOSO. Este grupo, además de entorno financiero, de defensa, de energía, farmacéutico, telecomunicaciones, pues también le dio por organizaciones educativas. Así que a mí me interesa, yo quiero saber el, cómo atacan, Quiero saber cuáles son sus tácticas cuáles son las técnicas que eh, utilizan. de acuerdo. Por lo tanto, toda esta información que nosotros vamos a obtener a partir de ahora va a ser muy interesante, muy valiosa. Porque a partir de aquí es cuando nosotros nos ponemos ya en modo defensa activa. Vamos a empezar a detectar cuáles son esos gaps que tenemos, cuáles son esos... Deficiencias que tenemos que ir tapando para que aquello que el firewall no va a parar, aquello que el antivirus no va a parar, aquello que el IDS, IPS no va a parar, nosotros podamos contrarrestarlo. Porque al final, y acordar lo que hemos dicho al principio, estamos gestionando riesgos. Y los riesgos, una vez evaluados, hay que tratarlos, hay que darles respuesta. Y esa respuesta a través de controles de seguridad. Si el control que tengo el firewall, el control que tengo antivirus, el control que tengo IDS y IPS no son suficientes... Tendré que poner medidas compensatorias que me permitan que dentro de mi proceso de gestión de riesgo... Yo pueda eh, reducir o la probabilidad o el impacto ¿vale? en caso de que la amenaza se materialice. Y la única forma de poder hacer eso es conociendo a nuestros posibles enemigos. Pues bien, aquí tenéis detalles del grupo APT19. Cuando yo pincho y hago clic en ese grupo, me sale eh, información más detallada. Por ejemplo, otros nombres eh, también asociados, eh, desde cuándo se le ha visto. ¿vale? Este grupo se creó en el 17 de octubre del 2018, creo que pone. Eh, la última vez que se ha modificado, es decir, la última vez que se tiene constancia de actuación de este grupo pues fue en junio del 2020. Y bueno, y esto va actualizándose, este tipo de, de información. ¿De acuerdo? Pues bien, otra cosa muy interesante, y justo es lo que os comentaba antes, es que yo ya puedo seguir indagando en ese grupo. ¿vale? Ya sé que son de China, ya sé que son de India, donde sea, pero a mí lo que me interesa es saber... ¿Cuáles son los TTP? ¿Cuáles son los TTP de la pt 19 ¿Vale? En el inicial access, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la, por la fase 1. En ese acceso inicial, ¿ellos cómo lo hacen? Pues mira, ellos utilizan el drive-by compromise. El drive-by es a través de una descarga de algún agente malicioso y que se ejecute ya en la máquina paciente cero para llevar a cabo el compromiso. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a analizar esa técnica en profundidad para ver cuáles son eh, digamos las herramientas y los procedimientos que siguen porque a lo mejor el procedimiento es porque pues, esa descarga la hace con PowerShell vale perfecto primera pregunta tenemos que tener habilitado el PowerShell en todos los equipos todos los usuarios lo pueden ejecutar o solamente lo puede ejecutar cierto usuario en aquellos equipos donde se juegue, donde se ejecute el PowerShell eh, digamos hay algún tipo de control mmm, Adicional que, que, que monitorice, que registre esas ejecuciones, etcétera, etcétera. ¿Veis por dónde voy? no Al final lo que vamos haciendo es vamos desgranando todo ese posible eh, ataque y lo que vamos a ir haciendo es ir aplicando esa eh, defensa. Bien, pues vamos a ver alguna de las técnicas usadas por el grupo apt. Entonces, fijaros, aquí tenéis eh, una, una tablita donde en la columna de la izquierda habla del dominio, habla de la matriz, digamos, de origen, en este caso sale de la enterprise, y luego tenemos lo que se conocen como las técnicas. Todas las técnicas, todas las técnicas llevan delante eh, una, una T mayúscula, ¿vale? Entonces, la 1071 hace referencia a una técnica. Por ejemplo, la 1059 hace... Otra, que en este caso es el uso de un intérprete para ejecución de comando y scripting. Pues bien, si las técnicas a su vez tienen subtécnicas, se le pone al lado .001, .002, si tiene dos y así sucesivamente. Por ejemplo, la técnica T1059 relacionada con intérpretes de comando y de scripting, tiene una subtécnica que es la 0019, que es el uso del comando PowerShell para la ejecución de payloads. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, la 1189 creo que es, es la que hemos comentado antes, la de el Drive by Compromise. La 1112 es la modificación de registro. La 1566... Está relacionada con phishing. Ahora, pues más adelante, veremos también algunas subtécnica para que veáis más ejemplos. Por ejemplo, la 1071 habla sobre el protocolo en la capa de aplicación. Pues bien, aquí nos vienen a hablar de que, eh, bueno, aparte de que tiene cuatro subtécnicas que la tenía a la derecha, que es la 001, 002, la 3 y la 4. Al final eh, dice que los adversarios se pueden comunicar eh, utilizando lo que es la capa de aplicación. En este caso lo que va a hacer es evitar eh, o intentar evadir lo que es la detección por parte de un IDS en ese, en ese tráfico y van a utilizar comandos remotos para ese sistema. Por ejemplo, algo muy utilizado es el DNS. O sea, muchas veces utilizan registros de tipo TXT para mandar información, para intercambiar información, por ejemplo, entre el host entre la host, el host víctima y lo que puede ser, por ejemplo, el servidor de command and control. Por eso, si os vais a la derecha en el cuadrito que pone el 1071, que es la técnica, os recuerdo que la T es de técnica. Eh, realmente esta técnica corresponde a la táctica de command and control que es ya una fase ya intermedia de ese kill chain es decir, el command and control es porque ya ha habido una intrusión ha habido explotación y ahora lo que quiero es enganchar a esa máquina víctima a un centro de comando y control para mandarle instrucciones pero claro, no solo vamos a mandar esas instrucciones en un nivel de capa normal como puede ser la de network, la de la de red Sino que lo hace escondido en protocolos que trabajan a lo mejor en otra en otro nivel más alto Como puede ser el de, el de aplicación Donde va a ser mucho más eh, difícil poder encontrar eh, esa información Por eso, en, debajo de la táctica, veis, obviamente, esto es sirve tanto para plataformas Linux como Windows como macOS Pero fijaros qué interesante que os habla también de los data search Os dicen cuáles son las fuentes de información de datos que se deberían de eh, consultar para detectar esta, esta técnica. De acuerdo. Pues bien, procedimiento. Fijaros, hablábamos de tácticas. Esta de las 1071, si no recuerdo mal, si sí, 1071 hablaba sobre el uso de, de, de aplicaciones de, de más alto ¿no? en, en, la, en lo que son en, el, en la capa TCP y ip Hablaba de aplicación y ahora ¿cuáles son los procedimientos que se utilizan? Pues aquí tenéis, fijaros, aquí tenéis diferentes eh, herramientas, bueno le llaman procedimientos pero casi siempre son herramientas, son tools que se utilizan y por ejemplo una de ellas que es muy famosa es la de Cobalt Strike. Pues bien, Cobalt Strike para mantener eh, digamos comunicación entre eh, punto a punto puede utilizar, puede utilizar el protocolo SMB este también es muy usado también para Dragonfly, la siguiente herramienta o procedimiento como le llaman a ellos, el Dragonfly 2.0 también usa SMB. El Magic Hound utiliza IRC y fijaros qué curioso que el, el NetEagle por ejemplo utiliza conexiones RDP, en este caso sí es verdad que en lugar de ser en el 3389 lo hace sobre el 7519. Pues fijaros qué tontería. Ya solamente con esta información, yo lo primero que haría sería coger mi, mi cortafuego y poner una regla ahí de que yo permito X tráfico, pero el tráfico hacia el puerto TCP a Internet del 75, 19 lo capo directamente. ¿Por qué? Pues porque sé que hay un procedimiento, en este caso el de NetEagle, que para la técnica 1071 de ese establecimiento del command and control utiliza este, este puerto. Igual que el SMB, igual que, fijaros, nos da muchísima información para que esas soluciones, para que ese firewall, esa cajita que nos dan al final y que vienen con las reglas por defecto, la podamos sacar muchísimo más rendimiento y podamos aplicarle mm, reglas específicas pero con toda la idea del mundo, ¿por qué? porque tenemos inteligencia en amenaza ¿de acuerdo? bien, este os sonará muchísimo el phishing, pues claro que está el phishing por ahí también, ¿por qué? porque el phishing al final, fijaros a la derecha y vais a entender todo, vais a empezar a entenderlo todo muy bien, fijaros a la derecha ¿cuál es la táctica? pues obviamente si estamos hablando del kill chain la primera columna es el acceso inicial eh, es una técnica para llevar a cabo ese Acceso inicial y por eso pueden utilizar mensajes de phishing para conseguir justamente eso: de que llegue un correo malicioso, llegue con un adjunto o llegue con un enlace y llegue la víctima y caiga en la trampa y abra el enlace o ejecute el, eh, el, el adjunto. ¿De acuerdo? O bien aquí también, igual, obviamente. ¿Para qué plataforma? Pues, pues, toda plataforma al final, donde puede haber correo electrónico, ¿no? Como quien dice, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de datos que deberíamos de consultar? Pues, obviamente, pues, antivirus, si tenemos gateway de, de, de, de email, el propio servidor de, de correo, IDS que podamos tener, inspección de SSL y TLS, también eso es súper importante en los, en los firewalls, en, en los UTM también, ¿vale? Bien, y como no puede ser de otra forma, hemos hablado de que tenemos técnicas como la 1516, pero acordado que decíamos que dentro de esa 1566, perdón, que es la de phishing, podemos tener una subtécnica que es un spear phishing. ¿Y spear phishing qué es? Pues al final es lo mismo que el phishing, pero mucho más dirigido. Es decir, digamos que previamente los adversarios han hecho, digamos, de alguna forma una, una tareas de obtener toda la información posible para que el correo que se envíe sea lo más creíble posible. La firma sea exactamente eh, igual. Se ha podido seguramente hacer inteligencia en fuente abierta o Sint para saber eh, posibles nombres de los responsables del departamento, de posibles compañeros, de pff, no sé, toda esa información final. Eh, que, que le pueda ayudar ¿no? para que sea mucho más dirigido ese phishing, ese speed phishing en este caso ¿Vale? bien, otra cosa súper interesante y esto es lo que os comentaba antes si yo cojo una técnica además, esto es muy recomendable esta técnica, la 1566 que es la de phishing si sabemos que a día de hoy el 80% de los casos en ransomware en las empresas se producen a través del correo electrónico a través de phishing ¿por qué no trabajamos sobre esa técnica ya, fijaros, ¿eh? ya no hablo ni de, ni de un APT concretamente, sino en esa técnica esto además es totalmente eh, válido tanto para si sois profesionales del sector TIC para vuestra propia empresa, para mejorar la seguridad, para esta amenaza concreta, para esta técnica en concreta pero también, si sois eh, profesionales que ofrecéis servicios de seguridad para, para vuestros clientes, pues podéis, mm, lo, no lo típico, ¿no? De decirle a vuestros clientes, oye, cuidado ¿no? con los correos, phishing, sino eso está bien, porque al final, ojo, ¿eh? eso de cuidado, eso de, de hacer concienciación, eso de a lo mejor eh, impartir o darle una formación, eh, una píldora formativa sobre eso es una mitigación. eh o sea, Al final es una, una forma de mitigar esto, que ahora también hablaremos de, de ello. Pero al final tenéis aquí un montón de información de que esta técnica es utilizada. Fijaros, ¿qué otros grupos APT utilizan esta técnica? Pues aquí solamente en las capturas me salen, pues, no sé, por lo menos 10 o 12. Entonces hay muchas Muchos grupos APT que utilizan esta técnica, como ya nos podíamos imaginar. Y si nosotros indagamos y somos capaces de sacar mucha información, mucha inteligencia sobre esa técnica, pues podremos ser mucho más efectivos a la hora de defendernos ante ellos. Y que eh, al final, como siempre venimos hablando, que ese riesgo que estamos gestionando, podamos reducirlo, en este caso, en cuanto a, a la probabilidad o el impacto, ¿no? en caso de que se... Se materialice ¿no? la, la amenaza. Por lo tanto, en esa primera, ese primer objetivo que habíamos marcado, de que lo primero es la identificación de los grupos apt en el ataque, yo creo que eso lo tengo bastante claro. Lo primero se puede hacer mediante una búsqueda súper sencilla. La información está súper organizada y la base de conocimiento es. Súper útil. ¿Por qué? Porque nos da muchísima información de los CTP y ya os digo ¿eh? que si estamos empezando en esto de la inteligencia en amenaza, no nos volvamos locos y no queramos eh, aprender cómo funcionan los 107 ciento, ciento, ciento grupos APT. Empecemos por uno, empecemos por dos, empecemos por medio, <ríe> solamente cogiendo X técnicas. Sobre todo para familiarizarnos mucho con el Mitre Attack, con su navigator, con, con los recursos que tiene, y, y será mucho, mucho más fácil, ¿no? Y, avanzo, y avanzando poco a poco. Bueno, pues, mmm, oye, Miguel Ángel, lleva hablando del Navigator ya, pues hora y cuarto. Eh, ¿Qué es el Navigator? Bueno, Navigator es esto. El Navigator lo podéis encontrar como. Eh, como herramienta online del propio MitreAttack, pero también os lo podéis descargar del GitHub de, de Attack, os lo podéis descargar y lo podéis instalar en vuestra propia máquina. Lo que estáis viendo básicamente es que nosotros tenemos igual, tenemos la misma disposición, de, de, de columna y de fila donde ya sabéis que las columnas son las tácticas y eh, digamos que las filas ¿no? son en este caso son las técnicas pues bien ¿qué es lo que nos permite hacer? pues una cosa muy chula nosotros no se ve porque la imagen se ha quedado bastante pequeñita pero arriba a la derecha nosotros podemos filtrar por grupo APT tan sencillo como eso y decir oye mira filtrame por APT19 ¿por qué? acordaros que este APT19 es codoso es un posible adversario de mi organización que se, eh, que se dedica al ámbito eh, educativo. Pues bien, solamente haciendo eso, ¿qué es lo que hace el Navigator? Pues opone en azul, os sombrea en azul la técnica que utiliza por cada una de las tácticas. ¿De acuerdo? Y entonces, de esa forma, nosotros podemos hacer una fotografía de cómo actúa APT-19. Y ahora empezaremos a trabajar en, ok, Initial Access, pues utilizar esto. En, en ejecución, esto. En persistencia, estas tres. En eh, escalación de privilegios, esto. Y entonces nos iremos haciendo una lista de eh, controles, de cositas que tendremos que ir mirando para ver hasta qué punto nosotros estaríamos preparados para eh, este tipo de, de, de ataques. ¿vale? La buena noticia... De todo esto es que diréis, bueno, ¿y cómo hacemos esas pruebas? Bueno, pues, quedaros con un nombrecito que es el BUS. El BUS, B con 2 A, son herramientas que permiten simular este tipo de ataques. Es decir, hay herramientas, de hecho Mitre tiene su propia herramienta que se llama Caldera, tiene su propia herramienta en la que nosotros podemos ejecutarla dentro de nuestra red y simula los ataques. Y nosotros podemos elegir qué perfil el que queremos probar. Y podemos decir, pues mira, pruébame tal técnica. Y así yo sé cómo estoy preparado para eh, detectar el inicial access de codoso O pruébame, pruébame, pruébame esta técnica para saber cómo estoy preparado para la escalación de privilegios para Fin7, etcétera etcétera, etcétera, esa es la buena noticia de todo esto, ¿vale? y bueno para ir terminando en este último apartado como os decía, y ya os digo, no menos importante ¿eh? porque al final siempre estamos buscando esa, esa defensa activa, y es que no todo es ataque tenemos también recursos, información muy interesante sobre mitigaciones y detecciones, así como referencia a artículos de investigación donde nos da más información todavía sobre la táctica o la técnica o procedimiento que estemos analizando. Por lo tanto, aunque esté focalizado sobre todo en comportamiento del adversario en el ataque, vamos a ver dos cositas súper interesantes que son la mitigación y la detección. Y todo eso para que podamos seguir en esta línea aplicando toda esta inteligencia que estamos aprendiendo para defendernos mucho mejor y conseguir ese Active Defense ¿no? que llevamos comentando durante prácticamente todos los webinars desde que empezamos. Pues bien, eh, esto que estáis viendo aquí es una captura también de Mitre Attack. Eh, o sea, cuando nosotros entramos a una técnica y, podemos, y tenemos los procedimientos, también... Tenemos información sobre el cómo mitigar, fijaros qué interesante, es decir, no solamente nos dice qué técnica utilizan, sino que también nos dicen cómo podríamos eh, tanto mitigar ese ataque, esa técnica, como también cuáles son las posibles eh, herramientas o técnicas de defensa que nosotros podríamos utilizar para detectarlas. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo en, en la parte de mitigation, aquí habla de, de hacerlo mediante un, un IPS y en el caso de detección, pues bueno, hablar sobre eh, el procesamiento de flujo de red, etcétera, etcétera. Esto lo interesante es eh, al final relacionarlo con, con cada una de las técnicas, ¿no? Que así es como lo vaya a encontrar. ¿eh? Que esto al final es una captura de la página web de cada técnica de, de Mitre. Por lo tanto, estos apartados de mitigaciones nos van a aportar una información súper interesante e ideas de cómo poder mitigar esas esa técnicas. También las herramientas que podemos usar, como habéis visto ahí, de IPS, un CIEM, un Firewall, un WAF, un, lo que sea. Y también eh, cuáles son las tareas que podemos llevar a cabo para detectar esas posibles actividades maliciosas dentro de nuestra red o dentro de nuestro eh, sistema. ¿Vale? Aquí tenéis más ejemplos de mitigaciones, tanto de, a nivel de anti-malware, de IDS, como también, por ejemplo, sobre eh, restricciones ¿no? de contenido web. Y, como decía antes, fijaros lo interesante. De hecho, si nos vamos a la técnica 1566, que es la de phishing... Eh, nos, nos da información sobre cuáles son las subtécnicas y cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo, pero en la parte inferior nos podemos encontrar como que una de las mitigaciones es el user training, que estáis viendo ahí abajo el cuarto, dentro de mitigaciones el cuarto es user training al final lo que está hablando es que tenemos que impartirle, tenemos que darle formación tenemos que concienciar al usuario en materia de ingeniería social, en técnicas de ingeniería social, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis justamente ese ejemplo. ¿Os acordáis que teníamos las técnicas que empezaban por T? La T1566, pues por ejemplo, las mitigaciones empiezan por M. Y tenemos la mitigación M1017, que es capacitación y formación. ¿De acuerdo? No solamente, fijaros, no solamente eh, hay una relación, digamos, en un único sentido. Es decir, que de, técnic, de una técnica puedo saber cómo mitigarla. Sino también al contrario. Es decir, si yo me voy a la página de la mitigación M1017 de capacitación e información, fijaos que curioso, me dice que esas mitigaciones, contra qué técnicas serían también eh, útiles, que son las que estáis viendo aquí abajo. ¿vale? ¿Por qué? Porque al final eh, yo el hecho de que las extensiones, digamos, eh, maliciosas de los navegadores web puedan ser usadas en un drive-by, ¿vale? Para de, de compromiso, pues, bueno, yo puedo usar un, la mitigación de 10.17 para formar y concienciar al los usuarios y les, oye, por favor, no descarguéis, no instaléis plugins de navegadores, o si lo instaléis, pues, que sean de fuentes fiables, que estén actualizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa por el estilo. Entonces, fijaros cómo al final también tenemos eh, esa forma bidireccional de, de verlo. ¿no? También tenemos mitigaciones sobre eh, el acceso para proteger el acceso a las credenciales. En este caso es el 1043. Y este es muy importante, ¿eh? Este es muy importante porque en el caso de la técnica eh, 1547 que estáis viendo ahí, o incluso las 10.003, bueno, todas ¿eh? al final todas están relacionadas. Están relacionadas con el volcado de credenciales de, de memoria. Una de las herramientas que más se utiliza para esto es Mimicats. Pues bien, lo que estamos haciendo es dándole la vuelta. Estamos viendo este, esta mitigación 1043, eh, cómo puede resultarnos útil para estas técnicas que hay aquí. ¿vale? Y esto pertenece a esa etapa... De, de escalada de privilegio ¿O acordáis que hay una etapa que es escalada de privilegio que también la tenemos eh, como, como táctica y que justamente lo que va a intentar el atacante en este caso es obtener más permiso obtener más privilegios de los que tiene inicialmente en el momento del compromiso para que pueda moverse lateralmente pueda pivotar y pueda moverse tranquilamente por la red al final todo esto que estamos viendo aquí, que son estas mitigaciones, nos la tenemos que tomar como procedimiento de defensa para esa técnica. Entonces, tenemos esa técnica que tenéis a la izquierda, desde pues, SharePoint, el man in the browser, lo del Security Account Manager, etcétera, etcétera, Y a la derecha os van a explicar siempre ¿vale? esas mitigaciones, que es la parte digamos que nos interesa, porque es, es la defensa, es lo que nosotros tenemos que eh, aplicar ¿no? en nuestra infraestructura. No solamente mitigaciones y detecciones, sino también por en muchas de las técnicas que eh, vayáis a analizar, en la parte inferior aparecen diferentes referencias donde podéis encontraros, por ejemplo... Eh, ...artículos súper interesantes como esto de la CISA... ...que habla sobre, bueno, en una actividad maliciosa, ¿no? ...sobre infraestructuras críticas por parte del gobierno eh, ruso, ¿no? Y además son súper interesantes porque... Eh, ...si alguna vez escucháis en, en, en la radio o, o, o veis noticias sobre estos posibles incidentes... ...si estuvisteis en el webinar de ciberseguridad industrial... ...hablamos el otro día de, del caso este del oleoducto... ...y claro... En las noticias no vais a encontrar mucho detalle de lo que ha pasado, simplemente, bueno, ante un incidente de seguridad, del impacto y tal. Pero luego cuando se publican informes, en el caso de CISA o en el caso de, bueno, el, el organismo que sea, estos informes son muy chulos, son informes muy técnicos, pero enlazan directamente, ellos utilizan vocabulario MitreAttack si hablan de, de que se ha utilizado ingeniería social por correo electrónico se ha utilizado phishing vais a ver que hacen referencia a la T1566 ¿de acuerdo? y eso es súper interesante porque vais a tener un conocimiento digamos muy profundo de, del incidente de seguridad en este caso pues bien, para finalizar como venimos haciendo habitualmente a modo de recordatorio ¿qué es MITRE Attack? Como habéis visto, es una referencia, yo creo que es una referencia indispensable para cualquier organización que quiera implantar un programa de inteligencia en amenaza, independientemente del de nivel de madurez de ciberseguridad que tenga la empresa. ¿De acuerdo? Podemos empezar desde lo básico, podemos empezar en ese nivel 1, donde elegimos... Medio grupo APT, ya no digo un grupo APT, medio grupo APT. ¿Por qué? Porque puedo elegir el APT 19, pero de las 11 tácticas pues voy a empezar con la primera, con initial Access, que son dos técnicas. Y me voy a apoyar a esas dos técnicas y voy a ver de arriba a abajo cómo funcionan, qué procedimiento utilizan y, sobre todo, qué propuestas de mitigación y detección tienen. ¿Para qué? Para yo aplicarla dentro de mi organización. ¿De acuerdo? No es todo, no todo ataque, como hemos visto. Seguimos siempre pensando, seguimos siempre focalizando y teniendo como meta final esa defensa activa y para ello toda esta información que nos aporta tanto desde el punto de vista de mitigaciones como de detección de actividades maliciosas también nos resulta muy, muy útil. Y al final todo este aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo de nuestros adversarios y tal, y como decía nuestro amigo Sun Tzu, pues va a permitirnos que salgamos victoriosos de, esa, de esas ciberbatallas que mantenemos prácticamente a diario, como Con una postura de defensa activa. Y nada más, como siempre, en primer lugar, y antes de daros paso al al chat, a, la, a las preguntas que podáis eh, tener. Dado las gracias, como siempre, por, por estar ahí, por acompañarme. Espero que os haya resultado de, de interés. Espero que podáis empezar a, a aplicarlo. De, ya os digo, prácticamente se puede empezar a aplicar desde ya. Por lo menos empezar a familiarizaros con con, con Mitre, con, con Mitre Attack, con esas matrices, con esas técnicas empezando poco a poco No abruméis porque eso es muchísima información Y ya os digo que al final eh, lo que tenéis que hacer es empezar por muy poquito e ir avanzando poco a poco ¿de acuerdo? Pues bien, ya tenemos por aquí algunas preguntillas Hola Antonio, sí, efectivamente esa es esa matriz que, está, que has puesto ahí, matriz de Enterprise Es una de ellas, ¿eh? acuérdate que tienes Pre-Attack Tienes Enterprise y luego tienes Mobile y, y la de ICS. En el caso de la de Enterprise, dentro vas a encontrar la de Windows, Linux, eh, creo que es eh, Cloud y me falta una que no me acuerdo ahora. Ah, y MacOS, perdón. ¿De acuerdo? Pero sí, ese es el, el enlace donde podéis encontrarlo. ¿vale? Eh, Sergio pregunta la herramienta BAS, ¿dónde puedo conseguirla? <coughs> Sergio, si buscas en Google Caldera Mitre Caldera, te vas a ir directamente en el enlace en Google. Es una herramienta open source totalmente y vamos fácil de desplegar y de, de utilizar. Vale, esta es buena pregunta Gerardo. Eh, Para llevar una política seria ¿cuántos grupos puede llegar a ser necesario eh, ir vigilando? A ver, al final no hay una fórmula. No hay una fórmula de decir, bueno, mínimo tienen que ser tantos grupos. Al final todo depende de lo que hemos dicho antes, de la madurez que tengáis. Es decir, lo que no podéis eh, intentar es abarcar a lo mejor eh, muchas, en muchos grupos APT cuando a lo mejor no tenéis el recurso, no tenéis el tiempo suficiente para estar monitorizando de alguna forma... Digamos, sí, monitorizando creo que es la palabra correcta porque ya no es solamente el, el analizar esas técnicas y ver cómo mitigarlas, sino que al, al final tendremos que estar monitorizando que realmente eh, todo este tipo de, de, de, de, de acciones, de actividades que estamos llevando a cabo están siendo efectivas. Entonces, eh, depende también del sector al que pertenezca eh, Sergio, pues sería interesante pues bueno, eh, hacer una búsqueda de cuántos grupos salen, grupos APT salen, que tienen vuestro sector como objetivo y ya os digo, si estáis en ese nivel 1, yo empezaría con uno, con dos como mucho. Ya os digo que eso nada más y pensando siempre en que muchas de las técnicas son comunes entre grupos APT, yo creo que el salto de madurez ya va a ser bastante importante el que vaya a dar. Vale. De nada, a ti. Eh, a ver, un momentito. Con Cisco Packet Tracer se puede crear un entorno para practicar con herramientas de simulación de ataque. Pues depende, porque ten en cuenta Sergio que, eh, por ejemplo, Caldera, lo que va a intentar es que depende del tipo de técnica que tú selecciones. Paquet Tracer entiendo que lo que sean técnicas que vayan muy dirigidas al ámbito de red, pues posiblemente eh, pueda pueda utilizarlo. Yo nunca lo he hecho, ¿eh? no lo sé. Pero claro, aquellas técnicas que vayan dirigidas a, no sé, a lo mejor al mm, volcado de, de credenciales de memoria, entiendo que ahí no va a tener visibilidad para ello. Pero la verdad es que nunca, nunca lo he probado. ¿eh? No, no sabía tampoco decirte exactamente si con, con el package tracer se podría hacer. Hola Francisco, pues mira, es muy buena pregunta y además creo que esto le puede servir a mucha gente. Fijaros, dice, respecto a caldera, ¿qué diferencia vamos a, a tener frente a los típicos escáneres de vulnerabilidades como lo que trae Cali, por ejemplo? A ver. Son, realmente son cosas diferentes vale porque en el caso de en el caso de, de, de los análisis de vulnerabilidades ellos lo que van a hacer es mmm, escanear los puertos sacar los servicios los banners que tiene y a partir de ahí descubrir posibles vulnerabilidades en el caso de, de caldera es una herramienta que está mucho más focalizada a la simulación de ataques controlados con esas técnicas. Entonces, hay muchas técnicas que, por ejemplo, imagínate el tema de spear phishing o, o tema de phishing, cualquier técnica que esté relacionada con eso, eh, Nessus no lo va a hacer. Nessus al final es un analizador de vulnerabilidades. Va a escanearte un puerto, va a ver el banner de ese servicio y va a intentar descubrir si hay vulnerabilidades. Pero hay muchas otras Técnicas, de las tácticas que hemos ido viendo, que un, digamos, una herramienta tipo Nessus o tipo eh, OpenBas, por ejemplo, no te va a llevar a cabo. Por lo tanto, son cosas diferentes. Digamos que, por un lado, está el análisis de vulnerabilidades y, por otro lado, está una herramienta tipo VAS tipo de este tipo que te va a dar una visibilidad y te va a mapear con las técnicas, de forma que vas a poder. Eh, tener una visibilidad mucho más real De cómo está tu infraestructura Ante los ataques de un grupo APT ¿Vale? Mientras que digamos que con Cali Con Nessus y con eh, OpenBas Y con ese tipo de herramientas Va a ser una visión más genérica A nivel de análisis de vulnerabilidades ¿vale? Ok, nada Muchísimas gracias a vosotros por, por asistir y bueno, nos vemos, nos vemos jueves. Jueves seguiremos con Mitre, en este caso Mitre Shield y ya con eso acabaríamos. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros, a, to a todos. Nos vemos jueves. Un saludo.